Hola, yo soy Lila Tochi. Lila Tochi. Y el día de hoy voy a jugar Dark State. Que dice que vayamos a la oscuridad. Play. Ok, que estoy aquí en el CCP, el número, y que proceda con... Cautela. Vamos. Ay, tengo una lámpara. ¿Mm? Lo siento. Here we go. Ta, ta. después de la después del 6 ya no vamos a escuchar el radio ya yeah. la radio no sé 5 y aquí ya no vamos a escuchar a nadie más que nuestros pensamientos Ok o eso es lo que nos quieren hacer frente Vamos, me recuerda a un videojuego que vi. Asú. Okay. ¿Por qué habría picos ahí? Nueve. Diez. o alguien gritó. ¿O no? Diez. Once, Es un dibujito, güey. 13 14 No fue Me está mirando. Venga, no, no vi los números 18. 19. No, siento que algo va a aparecer ahí. 20. Ay, huh. Jo... Jo... Maldito. 21. 22. Ay. 24. 24. ¡Ay! Te miro. Me asustó el güey, pinche perro. Ya me enojé. 25. Rayos. 25, uno estoy. 25. El 26. Si sí, voy bien. Ay, perdido. me perdí ahora. Ok. Supongo que voy a tener que estar así hasta encontrar el 26. Bueno, aquí hay escaleras. 26, ya. 27. 28. 39. Ahí va. 30. 31. 32. Ok. 333, okay, Ya, yeah, me volví crazy Estoy atrapada, no me puedo mover Claro The end. Thanks for playing. Cheeto.